Ya está. Yo, vamos a empezar, ¿sabes? Para Va. respetar los tiempos y para ser... Hacer... Entonces, bueno, yo, Juan Luis, primero eh, darte las gracias, como cada año que nos ayuda. Este año, además, tenemos una ayuda a Neotec Neotech muchísimo más interesante, ¿no? Porque hay mucho más dinero y, además, tiene unas condiciones mejores con el anexo 2, con la posibilidad de, de contratar un doctor y conseguir hasta el 85%. Tú lo vas a contar mejor, pero para la audiencia voy a contar también quién es Juan Luis y porque Juan Luis lleva ya más de 14 años ¿no? ya en, en CEDETI, ayudando en el Departamento de Promoción Industrial eh, como técnico, como, como asesor, eh, ha, ha estado trabajando. Eh, pues para promocionar y ayudar a, a todas las empresas a conseguir estos diferentes instrumentos de financiación que tiene CEDETI, sobre todo para empresas eh, con innovación con, de, con tecnología y con capacidad de hacer cosas nuevas para el mundo eh, ha ayudado muchas de las empresas del parque y, y sigue ayudando ¿no? Juan Luis, por eso te lo agradecemos él es una persona además que, que tiene una gran experiencia eh, tanto en CEDETI como en compra pública innovadora en gestión de propuestas de compra pública innovadora, ha trabajado como evaluador, como gestor de, de proyectos de IMAX de MAI también eh, en su especialidad, ¿no? sobre todo en farmacéutica, salud, biotecnología, química, productos sanitarios, cosmética, quí, química finica, fina, perdón. ha trabajado también en CEDETI y, y en, y, bueno, en, en, en, en FECITI como miembro experto del SISE, del Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación. También ha sido, eh, a mí esto me parece muy interesante, Juan Luis, porque para empresas de nuestro sector pues, está muy bien que hayas trabajado también en el Hospital Virgen de la Salud como facultativo residente, por ejemplo, o en Janssen, eh, como científico en Johnson Johnson farmacéutica Research, porque no tiene solo la experiencia de las entidades públicas, sino también la experiencia de las entidades privadas, ¿no? Y lo que necesita y te sabes poner en el en, en los zapatos, ¿no? O el de, de, de las empresas que tienen estas necesidades. Además, ha estado en la Universidad de Granada como investigador durante seis años de de más y, y, y ha trabajado en cosas muy específicas y sabe la terminología y sabe la tecnología y sabe lo, lo dificultoso que este sector, las necesidades que tiene a nivel regulatorio, a nivel científico, a nivel eh, pues de ensayos clínicos ¿no? y, y puede asesorar muy bien a las empresas del parque, entonces la verdad es que es una suerte contar contigo y además esos tus 14 años de experiencia en CDT, o más de 14 años ya eh, pues te la avala eh, así que Juan Luis eh, sin más, darte la gracia luego también tendremos el, el caso de Limno Pharma, que es una empresa súper interesante que ha conseguido en Neotech y yo deciro que Neotec para mí es la la, la primera, ¿no? La, empresa, la, la ayuda que hay ahora más interesante para empresas de, de nueva creación por, la, por, por las condiciones, ¿no? Por la ayuda que te da y, y, y ahora especialmente este año. Así que, Juan Luis, muchísimas gracias eh, por estar un año más con nosotros. Hola, buenos días. Lo primero que quiero hacer es agradecer a Lourdes y al, a la Fundación PTS la oportunidad que nos da año tras año de venir a contar las novedades de, de esta ayuda en concreto. Eh, como bien ha dicho Lourdes, yo soy Juan Luis Romera, trabajo en el Departamento de, Institución, de Promoción Institucional y Cooperación Territorial de CEDETI y la presentación la he mm, estructurado en cuatro grandes bloques. Uno primero, por si hay alguien que no conoce CEDETI, ya que es una ayuda que va dedicada a empresas de reciente creación, no todas las empresas que empiezan conocen a, a CEDETI, es muy breve, son tres diapositivas para poneros en situación de qué es el CDT. Después, el grueso de la presentación será la convocatoria neotec y luego he traído una información de interés que está relacionada con esta convocatoria y que me parecía de interés. Por último, os dejaré los buzones de contacto por si alguna de las preguntas, que ahora habrá un turno de preguntas después, en las que podamos responder vuestras dudas e inquietudes, pero si alguna se quedase en el tintero, que sepáis que ahí vais a tener los buzones de contacto a los cuales los podéis dirigir. Empezando por qué es el CDTI. El CDTI es un organismo creado en 1977, una empresa pública dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, que según la ley de la ciencia, pues es la agencia para la innovación empresarial. Es decir, el CDTI se encarga de financiar la I+, D+, I empresarial. Bueno, y en, en estos 40, más de 40 años, el CDTI cuenta con más de 300 profesionales para realizar esta misión. Y por poner un ejemplo, en el año pasado, en el 2020, ¿qué hizo el CDTI? ¿No? Pues lo que hizo fue apoyar unas 1.600 operaciones con una aportación directa de dinero que sale de los fondos propios del CDTI de 819 millones de euros. ¿Vale? Este es los datos del último año. ¿no? En esto está incluido la convocatoria Neotech, convocatoria a Misiones, nuestra convocatoria de proyectos DIMAD de normales, nuestras líneas directas de innovación, todos los instrumentos que tiene el centro. ¿vale? El centro tiene tres grandes ámbitos de actuación. Uno es de asesoramiento y servicios, por ejemplo, la charla que estamos haciendo hoy está dentro de ese asesoramiento y servicio. Otro, el de ejecutar esas ayudas para la I+, más D+, más I, y otro, una, una tercera eh, área, que es la internacionalización de las empresas a través de la I+, más D+, más I. Tenemos también programas de, interna de, de internacionalización de la I+, más D+, más I. Ese es el breve resumen para alguien que no conozca ti que sepa pues, que nos dedicamos a promover la innovación empresarial, básicamente, ¿no? a través de ayudas que van orientadas hacia la I+, más D+, más I empresarial. En cuanto a la convocatoria a Neotec, pues bueno, aquí en un pequeño resumen están las diferentes ayudas que tiene el centro. Como ven, tenemos ayudas que van en subvención, las que están en azul clarita, entre las cuales está Neotec, que está subrayada ahí en rojo. Pero también tenemos otro tipo de ayudas que son ayudas parcialmente reembolsables, que abarcan un gran tipo de, de ayudas, desde proyectos individuales hasta proyectos en cooperación, tanto nacional como internacional. Solo para que tengan una imagen un esquema general de las diferentes ayudas. Hoy nos vamos a centrar en comentar NeoTech. Es una ayuda en subvención y por tanto tiene una deadline, una convocatoria muy marcada, ¿no? que ahora la, la, la veremos. La convocatoria de, de 2021 ya se ha publicado, es una convocatoria que está abierta y va dirigida a la primera etapa, esa prim etapa inicial del emprendedor empresarial. Es decir, eh, como verán en los objetivos de de, de Neotec va enfocada a unos estadios empresariales muy iniciales, que los vamos a comentar eh, a continuación. La ayuda Neotec, Neotech, eh, si ven los resultados de las últimas convocatorias, Neotec no lleva desde 2015, Neotec lleva desde 2003. Pero desde 2003 a 2014 fue una ayuda a devolver en función del cash flow. ¿Qué ocurre? Que a partir de 2015 eso cambió. Y se cambió esa ayuda a devolver en función del cash flow a transformarse en una ayuda en subvención. Y los datos que hay ahí es desde que Neotec está en subvención. Ahí tienen los, los planes de empresa que hemos apoyado desde 2015. En total hay más de 500 eh, planes de empresa, concretamente 575, y salvo la primera convocatoria, que no se llegó al centenar, en todas las posteriores ha superado ese, ese centenar. La dotación presupuestaria es la que ven desde que fue en subvención, desde 2015 10 millones de euros, posteriormente se incrementó a, a 20 y entre 20 y 25 ha permanecido estos cuatro o cinco últimos años, si bien en este año ha habido un incremento en la dotación de la convocatoria y la convocatoria de este año tiene un presupuesto de 36,46 millones de euros. Es una novedad porque seguramente nos va a permitir pues... Impulsar más o impulsarlos con más dinero, como veremos ahora cuando comentemos las características de, del programa. Es para empresas de reciente creación y para que tengan también una idea del ratio de éxito, que es una cosa muy interesante para alguien que va a acudir a una convocatoria, pues el año pasado se presentaron 462 solicitudes y se aprobaron unas 103, es decir, un veintitantos por ciento, un por ciento aproximadamente de tasa de éxito, que para convocatoria en subvención, pues eh, es un ratio que, que es bastante aceptable. ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de, de Neotec? Ya en los objetivos hay dos novedades este año. ¿vale? Pues Neotec, eh, eh, el objetivo que tiene es impulsar eh, la creación de nuevos proyectos empresariales, empresas innovadoras. Estos nuevos proyectos empresariales tienen que estar basados en actividad investigadora. ¿no? Tiene que ser el centro de, del modelo de negocio. Si bien, en este año, como novedad, se prima la incorporación de doctores, tal y como se va a, lo vamos a comentar y como figura en el anexo Con lo cual, no solo para proyectos empresariales, sino que en este año, además, se prima esa novedad de incorporar mm, doctores y luego hay... En ese objetivo, en ese artículo 1 de la convocatoria, hay tres conceptos en los cuales deja muy claro que no serían Neotech. No serían Neotech aquellos proyectos empresariales basados en servicios a terceros sin desarrollo de tecnología propias. eso no sería un Neotech. Coger tecnología que está en el estado del arte, que lo puede hacer cualquier empresa, y ofrecerla no sería un Neotech. Tampoco son objeto de esta ayuda aquellas iniciativas que no, haya, eh, que no reflejen una continuidad de desarrollo de tecnología, es decir, una empresa monoproducto que se para en ese producto y que solo nace para hacer un producto sin una trayectoria de I más D detrás no encaja, según la, la, el artículo 1 de la convocatoria, ¿no? tienen que ser modelos de negocio que <coughs> puedan diversificar su, su tecnología o que puedan generar más, más desarrollo de I más D, pero no uno y pararse ahí. Y también, desde este año, se tiene en cuenta que, que los modelos de negocio tienen que ser medioambientalmente sostenibles y no perjudicar al medio ambiente. Esto también figura por, por primera vez este año en la, en la convocatoria. ¿Quiénes son los beneficiarios? Pues, según el artículo 2 y 3 de la convocatoria, son empresas innovadoras. Posteriormente, vamos a, a, a indicar qué se define en la convocatoria como empresas innovadora y cómo se tiene que justificar. Tienen que ser además pequeñas empresas, no es para pymes, porque el término pyme engrosa pequeña y mediana empresa, esto es para pequeñas empresas, eh, no deben estar cotizadas, ¿vale? deben estar constituidas, por eso decíamos que está muy centrado en una etapa muy inicial del modelo empresarial, porque se les pide una antigüedad comprendida entre seis meses y tres años a fecha del cierre de la convocatoria, que posteriormente vamos a ver cuál es, es el 8 de julio, se lo puedo adelantar, pero a 8 de julio tienen que tener entre seis meses y tres años de, de antigüedad la, la, la empresa beneficiaria o solicitante, no haber distribuido beneficios, no haber surgido de ninguna operación de concentración, es decir, que no sean ni, ni provenientes de una, de una gran empresa, de una filial, una fusión, una ...una absorción, ni que haya empresas que controlen ¿no? el accionariado de esto. Eso es lo que marca ese artículo. Lo pueden ver con más detalle en ese artículo 7 de, de la ley 15-2007. Tienen que tener un capital social mínimo de 20.000 euros, completamente suscrito, eh, desembolsado e inscrito en el registro correspondiente a la solicitud. No puede ser que apliquen con 8.000, pero... Eh, vamos a ampliar, no, no, tiene que estar ya ese capital en la empresa y además, si tiene algún ejercicio eh, anual cerrado, tiene que estar inscrito en el registro correspondiente. En cuanto a empresa innovadora, decir que a la solicitud solo se les va a pedir que se declaren empresa innovadora, porque es un requisito de los beneficiarios, si no se declaran no podrán ser beneficiarios. ¿Y cuándo se va a, a pedir? El que justifiquen esa declaración. Se pide, como indica el artículo 12 en su punto 2, con anterioridad a la propuesta de concesión. ¿Qué, qué ocurre? Que posterior, eh, antes de la concesión se ve cuáles son las potenciales beneficiarias y a esas potenciales beneficiarias son los que se les pide que acrediten esas declaraciones, lo que pone en las declaraciones. Es decir, no se pide al inicio a todos los solicitantes, pero sí se pide a los potenciales beneficiarios, como indica el artículo 12.2. ¿Cómo se puede acreditar? Se puede acreditar con un informe de, una de evaluación de un experto que, que diga que, que los productos o servicios que están desarrollándose pues, conlleva eh, son mejores que los que actualmente está en el, el estado del arte y conlleva implícito un riesgo ¿no? el, el hacerlo. O por un auditor externo que indique que la empresa eh, tiene unos costes de ID más D que suponen al menos el 10% de los costes de explotación no? en alguno de los tres ejercicios previos a la concesión y si no tiene historial eh, eh, financiero porque se acaba de crear pues en el ejercicio en curso en cuanto a las características de la ayuda pues es una ayuda en subvención la otra novedad que sur surge este año es, es esta y es que esta subvención llega hasta el 70% del presupuesto con un máximo de 250.000 euros, pero si hay una contratación de un doctor en los términos que están reflejados en el anexo de la convocatoria, se puede llegar hasta el 85% del presupuesto solicitado con un máximo de 325.000 euros. Con lo cual, aquí hay una mejora eh, bastante notable de la convocatoria que puede pasar de tener su máxima aportación en 250.000 euros a tener esa aportación máxima en 325.000 euros y si se cumplen las condiciones de contratación del doctor. El presupuesto mínimo que se tiene que presentar es 175.000 euros y se financia el plan de empresa. Y tal y como indica la, la, la convocatoria, se puede recoger solo un ejercicio, 2022 en este caso, o dos ejercicios, 2022 y 2023, dos, dos años. ¿no? Pero lo que estamos financiando siempre es el plan de empresa. En, en la convocatoria también figura la palabra proyecto empresarial, ¿no? pero es igual a plan de empresa. Lo que no tienen que confundirlo es con un proyecto de ID más D específico. ¿no? Aquí se, se financia todo el plan de empresa, todos los gastos que la convocatoria considere elegible de, de la empresa solicitada. Plazos. Pues se abrió el, el 17 de mayo y se cierra el 8 de julio a las 12 horas del mediodía península. ¿vale? Esos son los plazos que tiene la convocatoria se solicita a través de nuestra web. No quiero, en esto no, no me voy a detener mucho, pero sí comentarles que les puede servir de ayuda que en documentación eh, y ayudas hay unos manuales y guías. Y que mm, un vistazo a estos manuales, tanto de firma como de, de la guía de presentación de cada uno de los apartados que hay que rellenar. Eh, como la plantilla, ¿no? el plan de empresa en un modelo editable, porque en el anexo 3 de la convocatoria figura el, el plan de empresa, pero no es un documento Word editable. Ahí lo tienen en un documento Word editable que les puede servir para presentarlo. Que sepan que tienen esos tres documentos que pueden ser de, muy útiles, de mucha ayuda a la hora de, de, de presentar eh, la solicitud EOT. En cuanto a qué gastos son subvencionables, pues la inversión en equipo. Eh, en esta ayuda que va a plan de empresa sí se puede imputar el importe de adquisición. El resto de ayudas que tenemos en el centro, cuando van a un proyecto concreto, lo que se permite imputar es la amortización del, del activo, no el importe de adquisición. Esta es una de las diferencias ¿no? entre el Neotech y otras ayudas. ¿no? Que Aquí sí se puede imputar el importe de adquisición del, del equipo, los gastos de personal según el anexo 1, materiales, colaboraciones externas, hasta el 50% del coste subvencionado. ¿Por qué? Porque en este tipo de empresas, aunque sabemos que su capacidad es muy limitada y que tienen que subcontratar porque no lo pueden hacer todo, pero sí queremos que, que parte de la actividad la desarrolle la propia empresa, que no sea un modelo de negocio basado, basado 100% en la subcontratación. ¿no? Y luego hay otra partida de otros costes, los cuales se pueden me meter, pues, suministro, gasto de solicitud y mantenimiento de patentes, gasto derivado de informado editor, es decir, hay una serie de gastos que entran en el concepto ese de, de otros costes. Nos vamos a detener en el requisito mmm, nuevo de la incorporación de, de doctores. ¿Qué es lo que se pide en este, en este caso? Pues se pide que, que se contrate un doctor que deba de participar en el desarrollo de la tecnología para que se pide el, el Neotech que no haya tenido una relación previa, se quiere una nueva contratación, se quiere incentivar esas nuevas contratación de doctores con lo cual para ello no, no ha podido tener una relación contractual, laboral ni, ni mercantil con, con la empresa con la anterioridad. ¿vale? Eh, tiene que ser un contrato indefinido y a tiempo completo. Eh, tiene que hacerse antes de la post, per, perdón, tiene que formalizarse este contrato posterior a la solicitud de la ayuda y antes de finalizar el tercer mes, desde el comienzo de, del proyecto empresarial. Es decir, si han puesto el 22 mmm, como primera anualidad, el 22 de, eh, el, el 22 de el 2022, perdón, pues tiene que ser antes de finalizar el tercer mes de, de, de ese 2022, ¿no? tal y como marca la, la, el anexo 2. Eh, Debes permanecer como mínimo hasta la duración de, del proyecto empresarial que ha solicitado. Eh, se pueden dar sustituciones, es decir, se puede cambiar, pero no se puede tardar más de tres meses entre que se dé de baja el doctor y se pueda sustituir por otro y solo se puede hacer esa sustitución una sola vez para seguir conservando ese plus. El salario mmm, bruto, no queremos una contratación de doctores de baja, mmm, es decir, de en que sean, que no tenga un sueldo acorde a, a lo que puede ser un doctor, con lo cual se ha establecido internamente que tiene que estar el sueldo entre 30.000 y 50.000. Esto no significa que si ustedes contratan un mega experto en su empresa, eh, no le puedan pagar más y, y le quieren pagar 70 o por el precio de mercado. Pueden pagarle 70.000, 80, 80.000 euros. Lo que pasa es que el gasto subvencionable como máximo será esos 50.000 euros que ha establecido la convocatoria. Y la imputación de horas debe ser al 100%, ya que es un plan de preso y, por tanto, tiene que recogerse todas las horas de, de, de la persona a contratar. Y otro requisito es que no, se, no quiere mmm, contratarse a una persona que pueda ser doctor, sino que sea doctor. Es decir, tiene que tener el título a fecha de su contratación. Vale. Juan, y una cosa es que nos están preguntando en el chat, nos pregunta Eva María Elena Ramos, eh, dice, eh, en cuanto a sus contrataciones o cualquier otro gasto de algún servicio, ¿hay que presentar alguna factura pro forma con el coste para la solicitud? Ahora vamos justo a esto. Vale, con lo cual eh, Por esa razón, eh, si me permite, Lourdes, le diría a, a, los, a los asistentes, a los cuales le, le doy las gracias a, sí. a la persona que ha hecho la pregunta, porque… Eh, al final no sé es muy es muy, es muy pertinente pero justo estaba recogido en las siguientes diapositivas con lo cual sí que es cierto que casi mejor vemos toda la presentación luego hacemos Estupendo. las preguntas porque si no puede pasar eso que justo vayan a preguntar una cosa que la vamos a abordar aquí porque también nos gusta aclarar clarificar vale Estupendo, yes. pues así lo hacemos. en el en el caso de los gastos subvencionables y las subcontrataciones que preguntaba la la persona que está en, en, de asistente aquí en, en la audiencia de esta presentación, decir que como máximo es el 50% del presupuesto y sí que es cierto que se exige una oferta. ¿vale? Como verán, en el caso de que la subcontratación supere el 20% de la cuantía de la ayuda, esto solo se sabe cuando se le da la ayuda, vale y 60.000 euros, se le puede pedir un contrato por escrito y que esté autorizado por el órgano competente ¿no? en el caso de cualquier gasto subvencionable que supere las cuantías de contrato menor que suelen ser 15.000 euros ¿no? lo que está establecido ahí, si se pide mínimo tres ofertas, que es lo que, a lo que se refería, si se pedía alguna factura, no solo que se pida alguna, es que si el gasto es mayor de 15.000 euros se piden que vengan mínimo tres ofertas de tres diferentes proveedores, salvo que se indique que, esas, que ese servicio eh, no haya competencia suficiente en el mercado para ofrecer esas tres facturas. Imagínense que lo que quieren es un, algo muy específico y solo existe un grupo de investigación que trabaja en eso tan puntual, tan específico, o solo hay un proveedor a nivel nacional y que encontrar tres ofertas, pues lo pueden. En ese caso no tienen que presentar tres, pero tienen que estar justificado y razonado. El porqué no existe competencia competencia suficiente como para presentar esas tres ofertas, pero sí para aquellos casos en los que eh, la, el, el importe sea mayor de un contrato menor, se exigen mínimo tres ofertas a diferentes proveedores y si está identificado en, en, la, en la solicitud, se pide a la solicitud, si no está identificado se pide a, a la justificación, ¿no? Pero, pero sí es necesario. Y además también es necesario que si, la que si el presupuesto elegido eh, no recae en la oferta eh, económicamente más ventajosa, se tiene que justificar en una memoria de elección. ¿vale? Si tú eliges una de las tres ofertas y además no es la económicamente más ventajosa, tienes que justificar en, en, en una memoria el porqué se ha elegido. Es decir, no significa que no se pueda hacer Significa que hay que razonar. ¿no? Y en caso de entidades vinculares también indica que tiene que hacerse según, según marca la ley general de subvenciones en el artículo eh, 9 de la orden que figura en, tanto en la convocatoria como en esta ley. Con lo cual sí que es necesario justificar ¿no? eh, esas colaboraciones externas. Es cierto que se te pide esa justificación para una muy determinada. ¿No? Tú puedes intentar justificarlas eh, todas o no justificarlas, pero te se va a exigir seguro para, la, para aquellos importes de con mayor m, cuantía establecidas como contrato menos. Es decir, para más de esos 15.000 euros se te va a pedir no solo que las justifiques, sino que a, añadas esas tres ofertas en el caso de que, de que las identifiques. ¿vale? ¿Qué gastos no son subvencionables? Es decir, ¿qué gastos no, no, serían recoger, no, se, no podrían formar parte, aunque estemos financiando el plan de empresa, qué gastos no podrían ser parte de, de una solicitud de gastos? Pues ni gastos financieros, ni obra civil, ni impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación, el IVA si es susceptible de recuperación no sería elegible los gastos de promoción difusión del proyecto, gastos de manutención y de locomoción y viaje. Ese tipo de gastos, aunque se puedan cometer en un plan de empresa, es decir, pueden ser parte de, de los gastos de, de la empresa en 2022, 2022 y 2023, según el solicitante, no serían gastos elegibles. ¿Qué es lo que se pide? Pues el, lo, la documentación que se pide es el formulario web, el plan de empresa según el anexo 3 y una serie de documentación financiera administrativa y una serie de declaraciones que la mayoría de ellas están de forma electrónica, porque ya lo que se hace es firmarlo electrónicamente, el, la solicitud, y muchas de ellas están implementadas en nuestro, en nuestro aplicativo. El, el formulario web es justamente eso, es todos los datos que introducen en nuestro aplicativo generan un PDF que es el que tendrán que, que firmar de la solicitud. Pero bueno, de toda esta documentación que se les pide, tanto registro de cuentas como el plan de empresa, como el formulario web, a ustedes lo que les va a dar la nota va a ser eh, su plan de empresa, que es lo que según la convocatoria se evalúa y se puntúa. Este plan de empresa, el contenido mínimo está en el anexo 3, tiene un máximo de 40 páginas y aquí empezamos siempre con la misma recomendación. Y es, si hay un exceso de 40 páginas, se dice que no, que no se tenga en cuenta. Con lo cual, sean conscientes de que si ustedes ponen 45, 47 páginas, ese exceso, aunque tenga información valiosa que le pueda servir para puntuar otros apartados, no se les va a tener en cuenta, para que todos tengan la misma oportunidad de poner lo mismo en un mismo, en un mismo contexto, en un, en un mismo número de páginas. El contenido de ese plan de empresa tiene cinco grandes puntos, son esos que figuran ahí, resumen ejecutivo, plan de explotación comercial, la innovación tecnológica, el equipo emprendedor y el impacto socioeconómico, si bien, si quitan el resumen ejecutivo, esos otros cuatro grandes apartados son los que les van a dar la nota. Para que se haga una idea, si recuerdan, en el inicio mmm, poníamos los solicitantes que hubo el año pasado, que fueron unos, eh, si no recuerdo mal, unos 462 y unos 103 habían sido beneficiarios. Pues la nota de corte, es decir, la nota máxima que alcanzaron de ese plan de empresa los que fueron elegibles, para que tengan ustedes una referencia, no todos los años es la misma, pero el año pasado fue 75. Es decir, tienes que tener un, un, una nota sobre 100 de 75 para que más o menos el año pasado, en concreto, para que en el año pasado pudiese ser eh, un, un plan de empresa beneficiario de, de, de la ayuda neoten. Ahí figuran los umbrales de la nota máxima y los umbrales necesarios de cada uno de los apartados, eso es lo que se valora en Neotech, se valora el plan de empresa y se valora el mercado, ¿no? el plan de explotación comercial de 0 a 30, pero tienes que tener mínimo 15 para poder ser elegible, la tecnología se valora de 0 a 35, pero tienes que tener mínimo 21 para poder ser elegible, el equipo emprendedor se, se valora de 0 a 30 y mínimo tiene que tener 15 para ser elegible, y el impacto socioeconómico y medioambiental se valora de 0 a 5 y ahí no hay umbral mínimo. ¿Vale? ¿Por qué está ensombreado el, el de la tecnología? Porque empiezan a evaluar por ese apartado. De tal forma que si no alcanzan 21 en ese apartado, no siguen evaluando. Como el umbral mínimo marca el, el que se pueda seguir a de, el ser beneficiario o no, empiezan por la tecnología. Es un apartado que hay que cuidar en especial detalle, ya que es el que... Más pesa de todos y además el que te marca, el que puedan seguir eh, evaluando el resto, el resto de apartados. Es, es excluyente como figura ahí y ¿qué es lo que se valora? Pues se valora la necesidad tecnológica, que te expliquen bien la necesidad tecnológica, la tecnología, el valor diferencial de esa tecnología, la innovación, el grado de innovación que tiene esa, esa tecnología, el reto tecnológico, la gestión de la propiedad intelectual. Eso también se valora mucho y cómo, cómo está protegido y, y cómo, o cómo se va a proteger. Eh, la calidad de la propuesta y la justificación adecuada de las partidas que se, que se pidan. ¿no? Eh, al hilo también de, de lo que comentaban la, la, la persona que, que preguntó por las ofertas. No es solo la de los contratos menores, es decir, si tú en la documentación que tienes que presentar hay un apartado que te... Hablan de justificación del presupuesto, no es que describas ¿no? que, que lo que necesitas es que justifiques que esta colaboración porque necesitamos que hagan esto que es necesario para nuestro plan de empresa. ¿no? Con lo cual, no solo ya que se aporten o no las facturas pro formas o, lo, o los presupuestos, sino que también en el propio documento, en el plan de empresa, se justifique no porque necesitas esa colaboración entre. En cuanto al plan de explotación comercial, que tiene un peso también considerable, de 30 puntos, la tecnología tiene 35, pero el plan de explotación comercial también tiene un, un peso bastante, bastante importante. Se, se, se puntúa el modelo de negocio, la previsión de generación de ingresos, el mercado al que va dirigido, las barreras que se, que, que se pueden encontrar en, en, ese, en ese mercado a la hora de... De, de introducir esa, esa tecnología, la competencia, así como las ventajas competitivas que tiene ese plan de empresa con respecto a, a lo que actualmente existe. ¿no? Y en cuanto al equipo emprendedor, ¿qué es lo que se valora? Pues se valora la competencia y experiencia, ¿no? y la formación de, de, ese, de ese equipo emprendedor, ¿no? que sea un equipo multidisciplinar, que realmente haya complementariedad, que no solo sean tecnólogos, ni solo sean económicos, sino que sea un equipo equilibrado, ¿no? que, que tenga en el modelo de negocio se puedan ver tanto las personas que controlan de la tecnología como personas que controlan del ámbito de la financia y la gestión empresarial. El grado de compromiso y dedicación del, del equipo técnico no es lo mismo. Unas personas que lo dejan todo para impulsar ese modelo de negocio, que se centran en ese modelo de negocio, que otras personas que tienen una actividad principal y que generan una empresa pues bueno para, para intentar eh, potenciar unas ideas que se han creado, pero no se puntúa igual. No se puntúa igual al que deja todo para impulsar su modelo de negocio que al que tiene va, más de una actividad. Y, y genera un modelo de negocio más. ¿no? Y la vinculación con entornos de apoyo al emprendimiento. ¿no? Esto también se, se valora en el equipo ejecutivo. Y en cuanto al impacto medioambiental, sí que es cierto que es el, el apartado que menos pesa. ¿vale? Con lo cual, sean conscientes a la hora de. de y además, no tiene umbral. ¿no? Sean conscientes a la hora de racionalizar ese espacio. Tiene un espacio limitado, 40 folios. Pues no le vayan a dedicar el impacto socioeconómico 15 folios, porque no, no merece tanto espacio un apartado que puntúa poco y que además no tiene umbral. Sean coherentes con el peso de cada uno de los apartados a la hora de, de, de realizar ese plan de empresa. ¿no? Eh, ¿Qué es necesario comentarlo? Por supuesto que es necesario comentarlo, son cinco puntos que pueden hacer... Que pasen de esa barrera de financiable o no financiable. Es decir, no hay que descuidar ningún apartado, pero hay que ser consciente del peso que tiene. Aquí se, se, se cuenta tanto la creación de empleo como la inversión movilizada, privada, la igualdad de género, la inclusión social y la sostenibilidad medioambiental. Y por último, como resumen, que llevamos ya media hora y voy a intentar pues, ser también ágil para comentar los otros dos. Eh, apartados que me quedan, decirles que bueno que como resumen, desde que se abre la convocatoria hasta que se cierra, pues nosotros recomendamos que la lean atentamente, que se tomen su tiempo para preparar ese plan de empresa, que lo orienten a los criterios de evaluación que están definidos en Neotec, que seleccionen adecuadamente si es uno o dos años, las cuantías de, de los gastos, que preparen todos esos acuerdos ¿no? y esa documentación técnica, que cumplimenten nuestra solicitud en nuestra sede electrónica, comprueben la documentación y le den a enviar antes del deadline. Y por favor, háganlo, si el deadline es el 8 de julio, háganlo si es posible con anterioridad. Porque si les surge algún problema el 6 de julio o el 5 de julio, pueden contactar con nuestros compañeros de, de informática y ver si es un problema nuestro, si es un problema de ustedes, si tienen adecuadamente instalado el certificado para poder firmar la solicitud o no, que hay veces que ocurre eso, pero si lo hacen el día 8 de julio a las 11.55 y hay algún problema, pues a lo mejor no pueden resolverlo y sería una pena que hayan trabajado muy duramente durante gran parte de estos últimos meses para preparar esta solicitud y que por no presentarlo con la suficiente antelación, pues se pueda que quedar sin, sin estar Adecuadamente solicitado. ¿Vale? Este es el resumen. Está abierta, tiene este año 36 con, con 46 millones de euros. Cierra el 8 y es para modelos empresariales, para el plan de empresas de, empresa de reciente creación. En cuanto a otra información de interés, como entiendo que los potenciales asistentes son empresas que están interesadas, pues, en, en esas etapas iniciales, tanto se tiene necesidad en esta etapa de ayudas para impulsar tu modelo de negocio, como hay veces que también están interesados en entrada de en capital. Tenemos una, un instrumento que se invierte, que no es una ayuda de, es una entrada en capital. Y que um, ahora tiene una orientación en estar dirigido a, a operación de coinversión con inversores privados homologados. La propuesta está abierta todo el año y se hace a través de los inversores. ¿Cuál es el, el rango de actuación? Pues la inversión pública minoritaria. Eh, nosotros mmm, aportamos entre 250.000 euros y 10 millones por ronda y decirles pues, que si el inversor privado pone, por ponerle un ejemplo de número redondo, un millón de euros, eh, invierte, pone entre 0,5 y 0,9, de 100 pone entre 500.000 900, y 900.000 euros. La inversión pública siempre es minoritaria al inversor privado. Aquí tienen en nuestra web eh, cuáles son los, los inversores homologados, en salud son esos, son pues están los inversores privados más habituales, no los pueden consultar en nuestra web y figura tanto el, el contacto de esa entidad como el ticket en el que están interesados en, en invertir, ¿vale? Y estos son los inversores privados homologados en CDX, ¿no? Ya les digo, le he traído aquí los del ámbito biosalud, pues porque ya que lo promueve la Fundación PTS, es el ámbito en el que, en el que se mueve, pero bueno, hay de otros sectores, por si hay algún asistente que fuese de, de, otro, de otro sector. Y que actualmente se está trabajando, todavía no está operativo, pero sí me gustaría que lo supiesen, en un, en un nuevo eh, fondo en el cual va a estar enfocada la transferencia de tecnología. Actualmente se está seleccionando una gestora para que eh, ponga CDT dinero, la gestora ponga dinero, se forme ese fondo y se puedan realizar operaciones. no han comentado que podrá estar operativo en el próximo año. Ya este año, con todo lo que queda por hacer, no creen que pueda estar operativo. ¿no? Pero será... Está dirigido a impulsar modelos de negocio que salen de, de la investigación básica y quieran llevar esa investigación eh, realizada en un ámbito eh, eh, pues universitario, de centro de investigación, y quieran llevarlo a nivel empresarial. Justo va enfocado ese fondo a, a ese tipo de modelos empresariales. Y por último, comentarles que, aunque nuestra convocatoria de está cerrada, es una convocatoria muy interesante para consorcio no va dirigida a empresas pequeñas, pero sí que una empresa pequeña, como se exige en algún caso, hay, ah, hubo el año pasado misiones grandes empresas, misiones pymes, que lo tengan en cuenta por si pueden aplicar algún consorcio o le puede tener interés el, el estar en un consorcio, que sepan que misiones, aunque actualmente está cerrada, nuestros máximos dirigentes han comentado que este año se va a volver a abrir, ¿no? Es, es en subvención y tiene unos topics muy delimitados y en salud saldrá un, un topic que se está trabajando actualmente, que lo sepan, simplemente para que lo tengan en mente. Y por último, <ríe> indicarles que les voy a dejar una serie de buzones de contacto por si tienen algún tipo de duda. Tenemos buzones tanto generales, de mm, dudas genéricas, dudas de programas nacionales, internacionales o para hacer alguna jornada como esta que estamos haciendo. Tenemos también el buzón de nuestro departamento, pero luego también tenemos correos específicos. Por ejemplo, en el caso de Neotec ustedes tienen alguna duda, la pueden mandar ahí. Sí que es cierto que en el caso de Neotec al ser una convocatoria en subvención, en concurrencia competitiva, se atienden dudas generales. No se atienden casuísticas individuales. Es decir, no se atienden de ¿soy beneficiario de la ayuda porque tengo tales circunstancias? Porque solo se evalúan las propuestas con toda la información en el periodo en el momento de la solicitud, no se hacen pre-evaluaciones previas, que lo tengan en cuenta, se le pueden aclarar dudas, pero no se va a entrar en evaluar casos particulares, porque para eso está eh, la convocatoria y la, y la solicitud, pero ahí tienen, en el caso de que necesiten hacer alguna, o si tienen, están rellenando el aplicativo y se me ha quedado colgado, no sé si es fallo mío y tengo una incidencia informática, que sepan también que tienen ahí eh, el correo de nuestro soporte informático que lo que hace es intentar ayudarle en, en, en cualquier aspecto que se refiera al aplicativo de solicitud, ¿vale? Es decir si del funcionamiento del aplicativo pues no sé guardar o no sé editar este campo y me estoy volviendo loco y no sé hacerlo ¿cómo se hace? Se lo pueden mandar a nuestro, a nuestro compañero y por mi parte nada más, espero no haber consumido gran parte del tiempo y ahora sí si hay algún tipo de pregunta o duda, estaré eh, dispuesto a, a intentar resolvérsela. Y muchas gracias ¿no? a todos y, y al a PTS por, por darnos la oportunidad. Juan Luis, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido muy claro. Y, y mientras hay preguntas, también Elena nos quiere... Vamos, le hemos pedido del PTS a Elena del himno Pharma, porque es una empresa muy interesante y que le ha ayudado mucho eh, el hecho de tener Neotech y que cuente también su experiencia. Mientras también vais preguntando y animáis a preguntas, porque una de ellas ya la ha solucionado, Juan Luis. Y mientras, si quieres, Elena, nos vas contando cuál es tu experiencia y... Sí, estoy viendo que quiero compartir como antes eh, lo que es. Sí, sí, voy a ver si encuentro la pantalla de... Que quiero compartir la, la, directamente la aplicación y no la encontraba. A ver si la encontraba. Antes la encontré. Compartir pantalla y, y te dice vale. toda la pantalla, ¿no? Sí. Y se te pone el que... ventana o pantalla, entonces ahí está el truquillo. Vale. ¿Estoy ya compartiendo, Lourdes? Sí, ahora mismo estás con pero estás el audio, tu, ¿no? tu correo electrónico, sí. Vale, sí, sí. Estáis vale. con el lavallo, ¿no? <risa> <risa> <risa> estás haciendo todas las... Ahora ya sí me veo. Ver, perfectamente. Vale, pues, eh, bueno, lo primero, eh, daros las gracias, Lourdes, por, por mm, permitirnos participar en esta sesión. Y bueno, presentamos un poco a la compañía y os contamos nuestra experiencia en Neotech. Bueno, mi nombre es Elena Puerta y yo soy la CEO de Líndon. Milnofarmac es una compañía en la que desarrollamos fármacos para enfermedades oculares. Nos dedicamos a la investigación y el desarrollo de nuevos fármacos para el tratamiento de enfermedades oculares y en concreto enfermedades de degeneración de retina. Estas enfermedades son enfermedades muy prevalentes, afectan a muchos millones de personas en el mundo y actualmente solamente un 10% de los pacientes tienen, una, tienen un tratamiento. Entonces hay una, hay una necesidad muy grande no cubierta. Eh, entre estas enfermedades están la degeneración macular asociada a la edad, la retinosis pigmentaria o la retinopatía diabética. La primera enfermedad que nosotros afrontamos es la retinosis pigmentaria, que es una enfermedad degenerativa rara, es un síndrome genético, afecta, se diagnostica en personas muy jóvenes y como decía antes, no tiene solución y en muchos casos provocan ceguera o problemas muy importantes de visión con los que lo incapacita. Bueno, esta tecnología... Eh, son unos fármacos que son moléculas pequeñas que tienen como principal ventaja competitiva que podrían ser útiles, o sea son útiles, hemos comprobado eficacia cuando se administran como gotas oculares y que por su mecanismo de acción podrían ser útiles para todos los pacientes que tienen estas patologías y no solamente para el 10% que hoy en día tienen tratamiento. A diferencia de otros fármacos en el mercado que todos tienen que administrarse como inyección, pues nuestros fármacos son gotas oculares, con lo cual Además de ser, resultar más económico, facilita mucho el seguimiento del tratamiento y los pacientes eh, es muchísimo más fácil y mejora mucho su calidad de vida. De hecho, los fármacos que hay en mercado, hay veces que las inyecciones tienen que dejar de ponérsela porque el ojo ya no admite más inyecciones. Entonces es un, es un problema grande. En el caso de RP, eh, los competidores que tenemos, el único fármaco en mercado es una terapia génica que solamente cubriría un 2% de los pacientes. Nuestra aproximación no es por terapia génica, es un retraso de la degeneración y por eso podríamos cubrir al otro 98% restante. Y bueno, esto era un poco lo que quería contar de qué es lo que hacemos en limno y ahora si os parece os cuento un poco eh, cuáles son las ventajas que nosotros vemos en, el, en la convocatoria Neotech y, bueno, y, y luego os contaré algunos de los consejos que a nosotros nos dieron para escribir la propuesta y que espero que os sea útil. Lo primero muy importante es que la convocatoria de Neotech, como ya nos ha contado Juan Luis, es pues una financiación no dilutiva en el caso de empresas, o sea, es una subvención y te dan hasta 250.000 euros en, en el caso de nuestra convocatoria eh, a fondo perdido. Muy importante en estos primeros estadios de las empresas, por ejemplo, nosotros con este capital cerramos nuestra ronda semilla y nos permite dos años de funcionamiento para seguir levantando el dinero que necesitamos para la siguiente ronda. Entonces, a nosotros personalmente, pues la concesión del Neotec ha supuesto la continuidad de la empresa. O sea, no, nos ha facilitado muchísimo, claro. Eh, nosotros para escribir la propuesta contamos con la ayuda de una consultora, la CTA, la Comparación Tecnológica Andaluza que bueno, nos ayudó y nos dio consejos en la preparación de la propuesta. Esta gente funciona con una, una entrada inicial, un pago previo, y luego una, un, un, un success fee, una, una cuota por éxito. Si, si nos daban, pues habría que pagarle una cuota. Como ha dicho Juan Luis, eh, hay que presentar un plan de negocio que es de cinco años. Aunque el, el, lo que te cubre la convocatoria son solamente los dos primeros años. Por lo menos en, nuestro, en nuestra convocatoria era había que presentar cinco años, aunque solo te cubrían los dos primeros. Y, y en el, nuestro caso es bastante sencilla porque la justificación se hace en un solo año. Entonces, aunque presentábamos plan de negocio y actividades, bueno, plan de negocio para cinco años, actividades para dos años, y esas actividades se van a justificar solo en un solo año. Entonces, resulta, facilita mucho lo que es el proceso posterior de justificación. Eh, el CDTIP te da un adelanto del 60% de la ayuda, que es muy fácil de solicitar, y yo creo que a nosotros nos concedieron la ayuda, yo no sé si se supo la resolución como a principio de año, y para marzo ya teníamos el adelanto, o sea que fue muy, eh, muy rápido ejecutivo. Es relativamente fácil eh, cambiar eh, financiación en partidas con lo que habías escrito. Eh, eh, si esos cambios de, de partida es inferior al 20%, no habría que justificarlo. Si es superior, hay que presentar una, una justificación de este cambio de partida. Pero bueno... Eh, eso se hace, según nos han dicho, hacia el final, cuando ya vayamos a presentarla, cuando se justifica, un poco antes de justificar. Y como decía Juan Luis también, pues las subcontrataciones solamente pueden alcanzar el 50% de la ayuda. En nuestro caso también lo vemos interesante porque nos da este colchón que nos permite avanzar la empresa para luego poder pedir el accelerator. Nosotros no estábamos en el TRL adecuado para el accelerator y entonces, bueno, pues ahora sí vamos a a ver si conseguimos ese, eh, llegar a ese TRL con esta ayuda. Y luego algunos consejos. Eh, he ido, además, actualizando según iba eh, la presentación de Juan Luis para poneros cosas con las cosas que se han preguntado y con lo que nosotros, con lo que nosotros estábamos viendo. Pues eh, a nosotros nos costó muchísimo escribir la propuesta, fue muy difícil, porque estamos acostumbrados a escribir proyectos de investigación y, y esto no es un proyecto de investigación esto es un plan de negocio entonces realmente al principio nos costó mucho escribirlo eh, porque no lo escribe no es como intuitivo en el sentido de yo tengo esta idea o tengo este problema voy a resolverlo es yo tengo este plan de negocio que surja consecuencia de esta idea entonces lo que es la idea se cuenta un poco después y a nosotros nos costó escribirlo ayuda mucho el resumen ejecutivo que se incluye al principio y bueno, pues ayuda un poco a poner en perspectiva, pero en nuestro caso nos costó. Como decía Juan Luis, también se está financiando un plan de negocio, entonces es importante no ser monoproducto. Las empresas de desarrollo de fármacos, como es el caso de la nuestra, normalmente avanzamos el desarrollo con una de las moléculas, aunque tenemos más cosas detrás, pero el avance es con una molécula. Era muy importante. Eh, resaltar que además de esta molécula que estamos avanzando, tenemos más, o sea, un portfolio amplio. Planes de contingencia en el plan de negocio, o sea, si esta molécula que llevamos primero no funciona, pues tenemos todas estas que nos van a dar cash. En nuestro caso, nos sugirieron, y lo incluimos, alternativas que proporcionan caja antes. El desarrollo de fármaco es muy largo y a nosotros no nos no aconsejaron y lo incluimos entrar en otro sector como el veterinario, que el cash se produce antes. Entonces, incluimos en nuestro portfolio una molécula para el sector veterinario que estamos desarrollando en estos dos años para tener ese, ese cash antes. Como había dicho también Juan Luis, hay que incluir las barreras de entrada y cómo superaríamos estas barreras. Muy importante también en las empresas de desarrollo de fármaco, aunque una salida habitual es por adquisición de una farma grande que te adquieren, Aquí es muy importante cuando presentéis el plan de negocio resaltar las estrategias de co-desarrollo y no solo pues yo quiero crecer tantos años o cinco años y luego me compran, no. Nosotros tenemos un plan de negocio más allá, queremos co-desarrollar nuestros fármacos con una farma, licenciar la tecnología, que ellos la comercialicen pero nosotros seguimos avanzando el resto del portfolio. Eso nos dijeron que era importante y bueno nosotros así lo hicimos y... y, y y salimos beneficiarios, así que nos pueden Y también es muy importante, cuando decía eh, Juan Luis que hay una sección de, de mercado y, y tal, incluir la previsión de ingresos a corto, medio y largo plazo. Es difícil en las compañías como la nuestra de desarrollo de fármacos, pero hicimos un, un ejercicio importante de análisis de, de, bueno, de por cuánto se venden nuestros productos, por cuánto se venderían, cuánto conseguiríamos en cada año y eso lo incluimos bien. Aquí he incluido un par de puntos según íbamos hablando. ¿no? Se ha preguntado por las subcontrataciones si incluíamos factura pro forma o no. Yo digo nuestro caso. Nosotros no incluimos facturas pro forma, pero sí que eh, contactamos con, con empresas que nos podían hacer las actividades que queríamos incluir. Por un lado, para tener una idea del presupuesto. Y por otro lado, porque eh, luego incluimos en las subcontrataciones por qué era importante hacerlo y con quién queríamos hacerlo. O sea aunque no incluimos la factura, sí que incluimos los contactos que ya habíamos establecido. Y luego, en el caso del equipo, eh, en mi caso, yo no trabajaba en Limnofarma, a mí me han contratado a raíz del Neotec, pero sí que yo ya había, yo estaba hablando con ellos, ya iba a incorporarme al equipo y mi currículum se incluyó en, en, el, en la propuesta, como a partir de agosto, que era cuando se me iba a contratar a mí. Se contratará a Elena Puerta Fernández y tal, e incluyeron mi CV. Lo digo por si queréis optar a esta contratación de un doctor, pues yo os aconsejaría que incluyerais su currículum ya en la solicitud de qué persona tenéis y cómo lo tenéis. En nuestro caso lo hicimos así. Y bueno, Lourdes, eso era todo lo que yo tenía. Eh, no sé si alguien tiene alguna pregunta, encantada de contestar. Muchísimas gracias, Elena, porque efectivamente es un caso muy bueno y, y yo le animo también a la audiencia que pregunte directamente por el chat. Yo mientras, o, o se me ocurren varias preguntas, o sea, el tema, por ejemplo, decía lo del resumen ejecutivo del plan de negocio. Efectivamente, eh, es complicado porque muchas veces son empresas muy tecnológicas, ¿no? en nuestro caso son, eh, en el parque de la salud, empresas con mucha tecnología y que hacer ese plan de negocio, pues muchas veces… Eh, cuesta, ¿no? Lo que decía Elena. ¿Aconsejáis primero hacer el plan de negocio y después hacer el resumen ejecutivo? ¿Cómo lo organizáis vosotros? ¿Primero el resumen ejecutivo para un poco acotar lo que queréis llegar? Eh, Cuando pensabais, por ejemplo, en las posibilidades de modelo de negocio, pues, por ejemplo, a lo mejor incluso consultoría de servicios por, por la tecnología que lleváis, ¿no? Eh, eh, ya licenciar la, la tecnología. ¿Qué, qué, ¿Cómo lo organizáis vosotros, Elena? Un poco y también... ¿cómo pues nosotros... Sí, nosotros escribimos efectivamente primero el resumen ejecutivo porque nos estaba costando muchísimo empezar por el plan de negocio, fue, fue difícil, sí. Entonces escribimos el resumen ejecutivo primero y ya sobre eso empezamos con el plan de negocio y, y directamente a enfocarnos más a lo, como decía antes, ¿no? a las posibilidades de co-desarrollo de nuestra tecnología. Nosotros somos una compañía pequeña, y sabemos que la capacidad para llegar a mercado no la tenemos, vamos a tener que colaborar con una farma Entonces eso lo dejábamos claro desde el principio. Pero sí, nosotros escribimos primero el resumen ejecutivo, porque ya te digo, Lourdes, que nos costó muchísimo. Sí, es nos que estamos que no estamos acostumbrados, ¿no? Y luego, por ejemplo, Juan Luis, esto también más para ti, ¿O que también hay empresas... ...que tienen unos desarrollos que llevan ya tiempo, ¿no? Y que están trabajando y a lo mejor tienen algo específico y algo muy novedoso... ...y puedan hacer un desarrollo específico para, para la ayuda Neotec, Neotech, pero claro, son empresas que tienen más de tres años. Eh, si lo piensas desde un punto de vista de inversora, a los inversores incluso le puede gustar si la empresa es muy específica en un tema farma muy concreto... Eh, que, que empiecen con una nueva empresa y hagan una SL nueva o lo que sea. Pero claro, yo también a nivel burocrático pienso que eso es una complejidad para la empresa, ¿no? Porque ya o sea, quizás simplemente establecer una nueva rama y, ya, y trabajar en eso, e incluso aunque los inversores de un sector pharma sean muy específico y imaginaros un sector agrícola o lo que sea, ¿no? Eh, y mi pregunta es ¿merece la pena? Eh, hacer ese esfuerzo para eh, presentarse a Neotex, porque de la otra forma no se podrían presentar. Si tenéis casos que hayan sido exitosos en ese, en ese sentido... Y si sí, eh, también, a nivel de los inversores también, pues claro, puede también saber el track record de la empresa y, y, y lo que está trabajando en otros sectores. Pero claro, quizás los inversores de salud no tengan nada que ver con los buenos, quizás no seguros, no tienen nada que ver. Entonces, ¿qué aconsejerías tú al grande rango? No sé si me he explicado suficiente. Sí, te has explicado, Lourdes, sí. <risa> eh, Mira, yo te, os voy a ser muy sincero, la, la solicitud de está hecha para... Para eso, para apoyar a empresas de reciente creación y base tecnológica. No está enfocada para esa picaresca de, ah, como ahora tengo cuatro años, genero otra empresa y vuelvo a seguir apoyándome y así hacerlo un montón de veces. Para eso no está. Está para apoyar modelos empresariales de empresas de reciente creación y base tecnológica. No está para, para eso. Es decir, no está para, tengo tres años se, o cuatro años se me ha pasado en el hotel, pues crea otra nueva empresa. Y otra cosa muy importante, en los casos que es, a lo mejor ha podido darse a algunos, lo desconozco si se ha dado a algunos, pero otra cosa muy importante que se les pide a las neotec es que tengan esa capacidad de desarrollo. Y me explico. Eh, no vale con generar otra empresa. Es necesario transferirle toda esa propiedad intelectual porque lo que está apoyando neotec es que la empresa pueda trabajar sobre sobre esos desarrollos y solo puede trabajar sobre esos desarrollos si la IP está en la empresa, ¿vale? Tenemos muchos casos de empresas que mmm, se generan por investigaciones y uno de los accionistas es el propietario de esa IP, pero nosotros le pedimos que no la tenga solo el accionista, sino que la tenga la empresa, porque y el Neotec lo que aprueba es a la empresa, a, apoya a la empresa, no al... al a esa persona en concreto. Si esa persona hoy está, pero dentro de seis meses deja de estar en el accionariado y es de él, la propiedad intelectual, la empresa se queda vacía de propiedad intelectual. Con lo cual, no solo apoyamos modelos empresariales, sino que tengan capacidad para desarrollar y propiedad de esa tecnología, sean propietarios de la tecnología que están desarrollando. Eso también es un inconveniente para lo que tú dices, porque si genera otra empresa la IP sobre la que le tienes que conceder Neotest tiene que estar totalmente transferida es decir, no solo también es una estrategia que vemos mucho la de, ah pues me compro una empresa porque como no me da tiempo pero qué objeto social tiene esa empresa no me vale que te compres cualquier entidad porque si tú te vas a dedicar a desarrollar fármacos y hay una empresa que vale, que reúne los requisitos pero su objeto social no era el CENAI que tiene la empresa no es el desarrollo de fármacos, sino es de acciones, imagínate, inmobiliarias, no les valdría a mis compañeros de evaluación, ¿no? Los van a puntuar mal. Con lo cual, no es hacer las cosas para que te encaje la ayuda. Es tener muy claro en qué consiste la ayuda y aplicar si realmente cumples, porque si no, puedes recibir un comentario de evaluación que no sean los adecuados. Esta ayuda está hecha para modelos empresariales que nacen y que quieren impulsar una tecnología de desarrollo propio sobre la que tengan capacidad y es la primera ayuda, la, la ayuda de entrada que tiene CEDETI para estos modelos empresariales. Que pueda haber diferentes estrategias, diferentes mmm, que tomen los potenciales solicitantes, puede haber, pero el objetivo es ese, el objetivo es apoyar modelos empresariales de reciente creación. Ya te digo, ha habido estrategias de generar nuevas empresas, comprar otra sociedad y transferirlas, sí. Encajan bien, no es lo ideal. Lo ideal es que sea ese, ese objetivo. ¿no? Y por eso también uno de los requisitos que pone la convocatoria es que en el se puede tener una sola vez. ¿vale? Yo tengo una pregunta, Lourdes, para Juan Luis. Dime, Elena. Eh, Nosotros conseguimos la ayuda el año pasado. Y no estaba lo de la novedad esta del doctor, ¿eso sería retroactivo? No es retroactivo, prácticamente. No, Digo, ¿no? Porque, porque cumplíamos todos los requisitos, ¿sabes? Yo no tenía... No es retroactivo, Elena, porque tú aplicaste a una convocatoria, que fue la de 2020, con unos requisitos de la convocatoria, es como sí, sí. si alguien me viene de 2015 y me dice en 2020 había 20 millones y yo me quedé en esta posición, si hubiese habido 20 millones me hubiese podido tocar. No, de imaginaba, imaginaba que era así, pero digo, bueno, voy a. Yo también, Elena, si no lo hubieras preguntado tú, lo hubiera preguntado yo, porque yo también, o sea, era evidente que me iba a decir que no, pero por lo menos teníamos que preguntarlo. Sí, desgraciadamente no. Lo, ojalá hubiese, y, y, hubiese estado y hubiese podido beneficiar de esa intensidad sí. un poco mayor y en vez de 250.000 pudiese, pudiese ya haber sí. llegado a 325. Pero no, es como cuando se provocan lo que decíamos: sí, sí. incremento de presupuesto, ¿no? pues te toca la convocatoria que aplica con las reglas que están descritas en ese momento, ¿no? de la convocatoria que aplica. Si fuiste beneficiaria en 2020, pues con las reglas que había en la convocatoria de 2020. Muy bien. Yo de todas maneras eh, animo a todo el mundo a intentarlo. O sea, es un trabajo, es evidente. Las 40 páginas, resumirlo todo en 40 páginas es un trabajo también. Nosotros escribimos 40, ¿eh? no, no nos pasamos por aquello de que si no te lo van a leer, para claro. qué. Y, pero sí que es verdad que es un empujón importante para sobrevivir. En estas etapas iniciales, como tú bien comentabas antes, pues que te den esa ayuda en subvención, como también comentaba, ayuda no dilutiva, porque que no estés agobiada de que la tengo que devolver o que me tienen que pedir, es una es muy interesante como tú muy bien has ha indicado. Sí, sí. Yo sí, estoy es de acuerdo con lo que has comido una cosa en tema de por ejemplo porque has comentado el impacto socioeconómico y medioambiental con que pongas media cara es suficiente no una cosilla así o incluso yo siempre digo que hay que no, ser conscientes que... El, ¿Sí? Elena lo, lo, lo puede ¿Nosotros? decir porque porque lo planteó seguro que no dedicaron 20 páginas a, no. a ese a esa no pero parte. un poco para orientar yo creo que eso que sí, el yo creo que teníamos que de eso lo he mirado de hecho y teníamos dos páginas una y media me parece ah, en pues el punto bastante. cinco Sí, sí, en el punto 5 teníamos sí una dos, dos páginas. Ah, pues bastante. ¿Y el resumen ejecutivo, Elena? Por... Era, era una, me parece, te lo digo. El resumen bien, ejecutivo bien. es una página. Muy bien. El eh, folio uno. Eh, en eso Ideal. estoy. me parece muy coherente lo que, lo que, lo que hicieron. ¿no? El, resumen, el resumen ejecutivo te sirve para al evaluador que lo lee hacerse una idea de todo lo que va a venir después, pero no te lo puntúa. Con lo cual, una página es más que suficiente para que se pueda hacer una idea de todo lo que va a venir posteriormente sin restarte mucho espacio para los otros apartados que si realmente te dan una nota. Claro. Un folio teníamos nosotros y, y ahí incluíamos ya que, por ejemplo, ¿no? que teníamos las dos patentes eran licenciadas del himno. O sea, que la, que la compañía tenía la propiedad intelectual. <ríe> es que eso lo valoran. Eso es tanto lo más antes. fundamental, claro, que tenga la propiedad. Cuando mis compañeros sí, claro. tienen que valorar eh, diferentes solicitudes, pues no es lo mismo el que dice que tiene transferida la propiedad intelectual ya que el que dice que la va a poder tener o el que dice que la va a poder generar. A la hora de puntuar no se va a puntuar igual, Ajá. está claro. Y luego, y además, por ejemplo, en el, en el equipo que nosotros incluíamos los currículum. Nuestros currículum eran media página cada uno. Y luego ya un poco de... Porque el punto hay un punto en el que te dice breves currículum, vitae de los participantes, ahí metimos media página cada uno. Y, y luego ya, pues, grado de compromiso, estructura, ¿sabes? ya todo lo demás que iban incluyendo. Pero los currículums eran realmente breves, media página. Es que si no, no nos daba, ¿eh? Claro. claro. Y la valoración de la tecnología de innovación del proyecto, esa que es lo que tiene más enjundia. Ya pues. Esta era Sí, sí, te lo digo, si la tengo aquí para eso, yo encantada de ayudaros. A ver, ese era el punto 3, ¿no, Elena? Sí, y este está. Fíjate, así, a ver. Mientras tanto, el resto de la audiencia, preguntad lo que necesitéis. Yo en el chat no veo más preguntas, no sé, salvo la de... Elena Ramos, que nos contaba lo de las subcontrataciones, que llamablemente nos lo han contado tanto Juan Luis como Elena. No veo más preguntas, no sé si tenéis alguna cosa. También preguntad directamente sin ningún problema. Lo de la grabación sí que la compartiremos, estará en el canal de YouTube, como siempre. Y... Mira, ya lo he visto Lourdes, la, el apartado 3, que era este de la tecnología, teníamos 15 páginas, de la 15 a la 30. Claro, lógico. Pero fijaros El apartado que... 2 pues del 1, o sea, del 2 al 15, al 14. Muy bien. Sí, porque también la valoración de la, de, del plan de explotación comercial del proyecto es fundamental. Muy bien. Pues estupendo. Eh, no sé si tenéis algún comentario más. Juan Luis, qué bien que también nos has comentado todo lo del tema de invierte y todas estas cosas que también son súper interesantes. Sobre y todo que... porque... Porque Lourdes, como tú bien sabes, no solo las empresas necesitan eh, pues esa ayuda, sino que hay veces que también requieren de inversión en capital. Y ya que tenemos un, un instrumento para, para eso, por lo menos que lo sepan. no Otra cosa que puedan eh, aplicar, no puedan aplicar. Nosotros ya sabes que, que estamos que os vamos a invitar también el 17 de diciembre para, para todo esto, para... para eh, para el demo de que tenemos con el programa de aceleración nuestro que acabamos de lanzar de ACS también vamos a trabajar con todos estos fondos, o sea que, que, voy, que te lo agradecemos Mira, un momentito, que tengo un mensaje nuevo, un segundito a ver si hay alguna pregunta eh, eh, Emilio González de Canvas, de Biotech, que es una empresa también muy interesante de Córdoba dice que qué conceptos se incluyen en el apartado de medio ambiente para una empresa de biotecnología si nos puede orientar un poquito Juan Luis, que esto como es más novedoso pues realmente dicho eh, eh, en ¿no? la creación de empleo, la, el, sí, todo esto. ¿no? Realmente mm, en la convocatoria marca eh, eh, cuál es la normativa a la que a la que se dirige. Concretamente lo, lo redirige al artículo 17 del, de un real de un reglamento europeo, concretamente Dice, el, el Juan... 2020 no. Sí. Dice que se valorará la creación de empleo prevista en el plan de negocio, las inversiones privadas movilizadas y las medidas orientadas a la igualdad de género, a la inclusión social y la sostenibilidad. Sí, pero a pero Sí, <risa> pero yo creo que a lo que se. En el apartado de media, medio ambiente, hombre, para una empresa de biotecnología, lo que, es, lo que se incluye en ese apartado, eh, si nos referimos al criterio de evaluación. Lo que se quiere ver es que realmente pues, sea un, un, un modelo, media, un modelo eh, de empresa mm, eh, que, que promueva esa sostenibilidad medioambiental, es decir, que no sea contaminante. De hecho, en la convocatoria ya hemos dicho como novedad que se indica que tiene que ser así, si no, no puede ser beneficiosa de la ayuda. ¿no? Con lo cual, lo, lo que se pide es eso, lo que se pide es que tanto si es biotecnológica como si es de cualquier sector, que no sea un modelo empresarial que genere esa, esa, esa contaminación y que justifiquen que realmente es un proceso medioambientalmente sostenible, ¿no? Eso es lo que, lo que se pide, no, so, no específicamente para una empresa de biotecnología, sino para cualquier tipo de, de industria, es decir, no van a ser beneficiarios de esta ayuda modelos empresariales que no sean eh, medioambientalmente sostenibles, eh, es lo único que tienen que hacer y que ellos tienen que decir Dentro de su ámbito de actividad, ¿cómo consiguen eso? Es lo, es lo que tienen que hacer. ¿Pero tienen que contar, por ejemplo, que tienen que hacer un plan de sostenibilidad o la típica de gestión de residuos o alguna historia de esta? Juan Luis, ¿qué eh, opinas? Hombre, si lo, si lo hacen, sería bueno que lo, que lo pusieran de, de manifiesto. Es decir, todo lo que pongas va a sumar. Lo que no escribas eh, no va a sumar. Con lo cual… En ese apartado de impacto socioeconómico y medioambiental que figura como criterio de evaluación, hay cinco grandes apartados, ¿no? Creación de empleo, inversiones privadas, igualdad de género, inclusión social y sostenibilidad medioambiental. Eh, yo siempre digo que lo que tengas, coméntalo, porque si no lo pones, no te va a puntuar. Si tú haces un tratamiento de residuos eh, de forma adecuada, si lo que haces es no genera residuos, eh, si tienes una huella de carbono que se acerca a cero, yo que sé, las políticas medioambientales que tiene cada, cada uno en su empresa, pero todo lo que tengas que esté relacionado con esos apartados, coméntalo si no, no te lo van a valorar es cierto que puntúa de cero a cinco pero también es cierto que es un criterio de elegibilidad, es decir, aquellos modelos de negocio que no sean medioambientalmente sostenibles, no van a ser beneficiarios de la ayuda y luego lo que hagan en el apartado ese, Elena decía que ellos le dedicaron en la memoria, dos páginas. Dos, ¿no? dos, dos páginas. Dos páginas. Pues bueno, pues ellos comentarían seguramente lo que más in, de cada uno de esos apartados, lo que ellos consideraban más relevante dentro de su modelo de negocio. ¿no? Elena, ¿nos puedes contar un poco así lo que puedas contar? Eh, mira, sí, <risa> Para ayudarle a Emilio. Sí, eh, aquí empezaba diciendo creación de empleo. Bueno, pues en nuestro caso, como me iban a contratar a mí, pues creación por a mí. Y además en el Neotest contemplamos otra contratación. O sea, pues contábamos que, para qué sí, bueno, se iba a esto y qué tipo de empleo era, empleo directo. Y luego todo el empleo indirecto que generábamos, claro. Que con bueno, nuestras actividades subcontratadas, pues el empleo que, que generamos y, y tal, indirecto. Luego, eh, inversiones privadas movilizadas tenía yo aquí. Futuras inversiones derivadas de esta iniciativa. Y luego teníamos medidas adoptadas o previstas en la empresa. En relación a igualdad de género, bueno, pues qué porcentaje de mujeres y hombres éramos y qué se iba a tratar según la Constitución, pues tratando eh, cada contratación según los términos de igualdad y tal. Eh, inclusión social, contribución positiva al entorno social. Hablábamos un poco aquí de política de contratación que, que prime el empleo de calidad para favorecer la estabilidad de los trabajadores y tal. Y en, sostenibil en sostenibilidad que en nuestro caso no era un, creo recordar que el año pasado no era un criterio de elegibilidad, pero sí que nosotros poníamos que planificamos tener un plan de sostenibilidad que contemple pautas que haga que nuestro modelo de negocio minimice el impacto ambiental, económico y social. Y por ejemplo, en medioambiental minimizamos el impacto de nuestras operaciones, reducción de emisiones al aire, residuos, priorización de videoconferencias, viajes terrestres, reducimos el consumo energético y tal. Esas cosas, más o menos. Y sí, como decía Elena... No era requisito de elegibilidad el año pasado, este año sí que lo es. No, no era requisito, pero sí que incluimos un, un, un apartado, vamos, es que lo ponía la convocatoria. Es que lo ponía, no es que lo puntuaba. Es que sí. Lo puntuaba aunque no fuese, como en este año en la convocatoria, un criterio de elegibilidad, pero se puntuaba. En este año, aparte de puntuarse, es un criterio de, de elegibilidad. Muchísimas gracias, Elena, Emilio, está muy agradecido también. Mira, hay otra pregunta también que nos hace Carla de Protech, que también y Darvica, vamos, que nos pregunta si es compatible Neotech con CDTP, eh, con proyectos de investigación y desarrollo, ¿no? Entiendo yo que es por la misma empresa, pero con gastos totalmente diferentes y separados, Si ellos ya tienen otro? Eso eso es un, una pregunta bastante habitual. Y yo a esa pregunta siempre respondo lo mismo, y es que son ayudas para cosas diferentes y para modelos empresariales diferentes. Es decir, neotec está hecho para planes de empresa y proyectos PID están hechos para un proyecto más I+.D. Ya son cosas diferentes. Como bien decía Elena eh, cuando comentaba el trabajo que les costó el generar la memoria porque va dirigido a un plan de empresa, no va dirigido a un proyecto I+.D. ¿No? Con lo cual, son cos cosas diferentes. Son ayudas diferentes. Una va en subvención y otra va en... Eh, es una ayuda parcialmente reembolsable, tiene una parte que se exige su devolución y otra que no se exige su devolución, con lo cual para poder acceder a esa ayuda tienes que tener una entidad lo suficientemente madura, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista económico, porque te pueden pedir a juicio de CDT y pueden pedir algún tipo de garantías, con lo cual está hecho para etapas empresariales diferentes. Una ayuda está hecha para etapas empresariales iniciales, apoyar su plan de empresa en subvención, y otra está hecha para aquellas empresas que han demostrado una solvencia técnica y financiera, que puedan apoyar un proyecto en concreto con una ayuda concreta que no va en subvención. Con lo cual, no es que sean compatibles o incompatibles, es que no son para la misma etapa empresarial. Y lo que puede ocurrir es que cometas el error. De pedir un Neotec, que es tu plan de empresa, lo que vayas a realizar en tu empresa en un año o en dos, que no elige el beneficiario, con una ayuda en, en PID. Si tú metes una ayuda PID, te diré que está incluido en tu plan de empresa porque estás contando tu plan de empresa. Con lo cual, yo no aconsejo que se mezclen. Yo lo que sí he visto es empresas que han pedido un NeoTest y que al cabo del tiempo han alcanzado un desarrollo eh, técnico y financiero suficiente como para poder pedir un PID. ¿Por qué? Porque en este tipo de una empresa, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, una empresa que tiene seis meses sin historial financiero, que vaya, o, o que tenga ocho meses sin historial financiero, que vaya a pedir un PID, le van a pedir garantías. Le van a pedir garantías porque es una ayuda que tiene una parte exigible y otra parte no exigible. Para mí son ayudas diferentes, para cosas diferentes, para tiempos empresariales diferentes y que una está muy centrada para empresas de reciente creación y apoyar el plan de empresa, y otra para empresas que tienen ya una solvencia técnica y financiera para poder apoyar su desarrollo futuro y más de. Yo lo que sí he visto es empresas Neotec que al cabo del tiempo han adquirido esa capacidad para poder pedir un PID. No aconsejo un Neotec y un PID en el mismo tiempo. Si eres una empresa de reciente creación y base tecnológica, tu ayuda es NEOTEC, no es PID, es NEOTEC. Siempre hay que cumpla los requisitos de los beneficiarios. Muchísimas gracias, Juan Luis. Súper claro. Eh, pues yo no veo más preguntas. Animaros si tenéis o directamente coger eh, el micro, que sea totalmente posible hacerlo, o lo que queráis. Pero preguntad, porque si necesitáis cualquier cosa, porque Juan Luis y Elena ya veis que están contestando y ayudando mucho. Y si no, pues nada, ya lo dejamos y os, os agradecemos muchísimo vuestro tiempo. Y... Si, por, si por timidez o porque en este momento no le han surgido las preguntas, ¿tienen alguna pregunta? Saben que vamos a dejar, en la última etapa de mi presentación estaba el correo al que puedan dirigir, tanto si es de NEOTES como si es de las diferentes ayudas que existen en CEDETI o de los diferentes procesos. ya he dicho, si hay una incidencia informática, tenemos un correo para resolver esa incidencia informática. Si hay una duda sobre NEOTES, tenemos un correo para resolver NEOTES. Con lo cual, si no surgen ahora, que sepan que a su disposición tenemos una serie de buzones en los cuales se les va a atender. Y que no esperen hasta el último día, ¿verdad, Juan Luis? Que lo ha un par de días sí, sí, antes, sí. por Dios. Sí, sí, por favor. <ríe> también he, dejado, no. he dejado mi correo en el chat también por si necesitan algo. Igual, aquí, aquí está. Muchísimas gracias, Elena. Porque no hay nada mejor que, que vosotros que habéis tenido ya la experiencia y también. Además que este año, la verdad es que es maravillosa la ayuda, tiene muchas posibilidades. Me da, me da rabia que justo el año pasado no tuviera lo del 85%, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No, no, no, no, nada. Es, lo, es lo que hay. Pero bueno, que, que es verdad que es que que una muy buena oportunidad, entonces que animéis, los que tengáis, los que reunáis, las requisitas. Y sobre todo eso, lo que ha dicho también Juan Luis, que lo importante es que la ayuda se adapte a vosotros, no que vosotros adaptéis a la ayuda. Eso es fundamental, ¿no? Así que estupendo. Pues muchísimas gracias a todos. Vale. Muy bien. Muchas gracias a ti, Lourdes. muchísimas gracias, Elena, gracias a, todos. a todos los participantes. Gracias. gracias. gracias. Buen Venga, día, buena semana. Luego, chao. Chao. chao.